Soy una nueva incorporación al, al GTC, al Gran Telescopio de Canarias. Me incorporo como ingeniero de operaciones. Eh, yo soy ingeniero técnico electrónico y ingeniero superior en automática y electrónica. Eh, para realizar mis estudios tuve que desplazarme fuera de la isla. Y el panorama que me encontré al volver a la isla laboralmente es bastante complicado, eh, ya que para los estudios que realicé pues, no hay muchos puestos de trabajo entonces yo he tenido bastante suerte. El TMT va a generar muchos puestos de trabajo eh, para personas que hayan realizado estudios similares a los míos. Eh, además, eh, para los palmeros nos va a dar orgullo de decir que vamos a vi estar viviendo en la, en la isla con el telescopio más grande del mundo. Con todo esto, y por el futuro de muchos jóvenes palmeros, yo sí apoyo el TMT.